Pecado ¡Pescado! ¡Fuerza! vamos oh, no? Sí, no, no, tuyo Ahí tengo una, dale, dale al copiador! <risa> <risa> ya hay un problema ¿no? <risa> Uy, espectacular la escena Estaba sacando un pescado y le pescó la caña Anda bien este equipo, eh Están haciendo bien las cosas Ahí tú, no, Trabalo y sacalo no. por, por lo menos con una cena ajena, boludo Bueno, <risa> se, seguimos la cena Otro pique para que vean la intensidad del pique De todos los matungos grandes eh. Mira la la cola azul tiene la cola azul mira que pescado trae un poquito más trae un poquito más ahí está mira que pescado no eh eso para que vea que vuelve buen compañero qué compañero tenés eh Me, ¿Me, copia? ¿Me copias? ¿Me, copia? ¿Me copias? Andrés? ¡Copialo, copialo! ¿Andrés, me copias? La verdad el más grande, Andrés Sí ¿Andrés, me copias? ¡Uy! Un André, dale. ¡Qué pescado! ¿Qué? ¡Tremendo, María! Muy bien, muy bien. Uh, <ríe> Genia total era no, no. grande, eh. Era Increíble. grande, ¿eh? Con esto me retiro. <risa> ya está hoy. No, no. Vamos con la foto. 55. 55. Y un poquito ¿Sí? más también. ¿Sí? No, sí, un poquito más también. Bueno, bueno. Ahí. Ahí. Sí. sí, pasa un poquito el 55. Se me duele, no puedo A panita, sostener. ¿De cerca de la foto? Sí, sí. Eh, le saqué. ¿Qué tiene? eh. tiene ¿Te viste? ¿Te viste? viste? ¿Te viste? viste?